Que sombra hace el sol, qué bonito. Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo día y uh, qué fresquito que hace aquí. Pero nos hemos levantado con un paisaje precioso, en un aparcamiento muy tranquilo, en el que solo veo que haya un coche que también estaba desde ayer. Esto significa que han pasado la noche en un refugio, porque como he dicho el caminito es bastante largo. Y bueno, vamos a ver qué tal. Estamos al lado de un río, realmente no se ve. Ahora cuando baje hoy lo enseño. Son las 9 de la mañana ahora mismo y mira qué pedazo de río que nos tenemos aquí. Este es el río Tormes. Bueno, por lo que estoy viendo la ruta puede empezar por aquí. <risa> no sé dónde ha salido ese perro, la verdad. Pues nada, ha salido un perro de por ahí. Y mira qué pedazo de puente tenemos aquí de agua. Puentes nunca faltan en este tipo de rutas. Tenemos un paisaje bastante, bastante otoñal. Bueno, ahí veis la furgonetilla y es eso de ahí. Mira qué caminito tan chulo. Hace fresquito, pero en cuanto me dé el sol, que ya está apareciendo por ahí, pues yo creo que ya empezaremos a quitarnos capas. Bueno, chicos. Aquí tenemos un puente chulísimo, bastante bonito Y como veis el agua pues súper transparente, se ve el fondo Y seguro que también está súper fría Pero este ya no es el río Tormes, ¿eh? Pues la verdad es que tiene profundidad, ¿eh? Bueno, eso parece No sé a qué se deberá que esas piedras, las de allí al fondo, sean tan blanquitas, pero muchos ríos son así. Ayer, en el anterior vídeo, estuvimos en la Laguna Grande y por lo que estoy viendo en este cartel, no solo se puede ir a las cinco lagunas, sino que también se podría ir a la Laguna Grande por aquí. No me puedo arriesgar a meter los pies en el agua porque, bueno, estos son deportivas, entonces si metiera el pie, pues llevaría toda la ruta los pies mojados. Lo suyo es llevar botas o algo así un poquito más impermeable y también pues las botas, si es de caño alto, pues no os los tobillos porque como veis hay muchas rocas también si te tuerces un tobillo estás perdido y claro, aquí no hay teléfono que valga porque no hay cobertura tanto a la laguna grande como estoy viendo como a las cinco lagunas vale son cuatro horas y media o sea, son las nueve y media o así vamos a decir las diez pues, no sé, llegaríamos a las 2. Vamos a hacer un poquito de zoom, ¿vale? No sé si veis allá al fondo que hay un poquito de nieve Si recordáis en el anterior vídeo os dije que había unas montañitas con algo de nieve Se llaman neveros, creo Creo que son esas de ahí Entonces yo creo que por la otra vertiente de esta montaña estaría la laguna grande Estos montículos de piedra indican que es un buen camino, que vais por buen camino entonces no se os ocurra tirarlos en el caso de que llevéis un rato andando y no encontréis ni esto ni los palos estos que hemos visto blancos y amarillos que también te indican eh, buen camino eh, retroceded sobre vuestros pasos y buscar el último que, que encontrasteis a lo mejor os habéis equivocado de camino que puede ser bastante posible y si no encontráis el camino correcto, volveros a casa y ya está porque luego es bastante complicado encontraros en el monte sobre todo si vais solos como yo pues esto es lo que quería evitar Ya tengo los pies mojados y es por, por esto estos charquitos que se forman por aquí vale que es imposible rodearlos y además están en el césped entonces pues terminan siendo trampas donde te terminas mojando los pies así que por eso es recomendable llevar botas sabes que estás en gredos cuando empiezas a ver ya cabras Así que, ahí tenemos cabras Por ahora está siendo una ruta bastante ligera porque estamos caminando por un valle Aquí con el río al lado, bastante tranquila Lo malo va a ser cuando lleguemos a la falda de la montaña Ya hace un ratito que no veo estos palos de madera que te indican que es buen camino Y no sé, también había un, he visto un camino cruzando eh, Entonces, no sé si a lo mejor es por el otro lado del río pero mientras que sigamos el río hacia arriba, yo creo que vamos bien porque este río probablemente venga de, de las lagunas a las que queremos ir. Estamos enfrente de una cabra. Ya me quedo más tranquilo porque como veis aquí pues tenemos una cabra y detrás tenemos una casita. Lo que significa esa casita? Pues que tenemos un refugio. Tenemos un refugio, es que vamos por buen camino. No quiero asustar a la cabra, pero es que tengo que pasar más o menos por donde está. No me podéis negar que este refugio no es chulo ni nada, ¿eh? Está bastante guay, es un trabajazo venir aquí con todas las, bueno, piedras tienes para hortar Probablemente tienes que venir con la puerta y con el saco de cemento Bueno, vamos a enseñaros el refugio, la verdad es que es un poquito peligroso porque la puerta se cae encima Está desencajado así, se terminará cayendo ya verás No tiene ningún sentido que hayan dejado basura y ahí, bueno, hay otra botella y unos guantes ahí hay unas pilas, no sé por qué pero es un buen refugio y aquí tenemos una esterilla, yo qué sé si se me hace muy de noche eh, a lo mejor me quedo me quedo a la noche aquí aunque probablemente haga bastante frío así que nada, dejamos atrás el refugio ahí está el refugio y por este valle un poco quemado ahora mismo es por donde hemos venido. Bueno, eso os hacéis una idea de cómo va a ser el camino, ¿no? Todo de roca, roca, roca. Probablemente rodeemos esto y nos metamos por ahí. Y no sé en qué momento a aparecerá a la laguna. Bueno, voy a empezar a quitarme capas porque la verdad es que empiezo a tener calor. Tenemos una poza preciosa aquí abajo. Y como veis, pues bueno, aquí tenemos la primera cascada muy chula. Y por ahí arriba pues tenemos alguna cascada más. Fijaros, fijaros, fijaros, fijaros, fijaros, fijaros, fijaros que tenemos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Digo yo que ya estaremos cerca, ¿no? Será subir esto porque no creo que nos tengamos que subir esas lomas de ahí. Si esto nos parece un paraíso, tenéis que revisar vuestra definición de paraíso. Es completamente transparente, o parece que no hay absolutamente nada de agua. Me estoy quedando 100 minutos para grabar, pero es que esta cascadita entre las rocas es bastante increíble, sobre todo por esa roca que veis ahí que está justo en el medio, como sujetando las dos rocas. Parece que por aquí ha paseado Bruce Lee y ha roto la piedra por la mitad. Joder, ya tiene que tener fuerza el tío. La verdad es que estaba bastante feliz porque creía que las cinco lagunas iban a estar aquí, pero por lo que parece, las cinco lagunas están ahí arriba. Vengo de por ahí abajo. Me ha tocado escalar un poquito por estas rocas y todavía nos queda. Digo yo que esta será la primera laguna, ¿no? Primera laguna, creo que pasando esto estará otra laguna. Y así cinco veces. Buah, qué bonito. Parece que alguien se ha dejado la pelota del perro aquí. Pues nada. Pero mirad qué pedazo de reflejo. Vale, yo diría que esta es la segunda, primera esa, segunda laguna, nos faltan tres. ¡Ay, qué bonito! O sea, la primera, aquí la segunda está un poquito escondida aquí detrás de las piedras, y esta es la tercera. Y aquí os presento lo que es la cuarta laguna. Lo curioso es que a esta altitud aún así haya animales, haya peces y cosas de esas Porque claro, eh, a ver cómo te subes esto río arriba, así que habrá nacido aquí, no tengo tengo ni idea Es curioso que <risa> ahí abajo, no sé si lo veis, hay dos montañistas ahí abajo, así que no estamos solos Y más allá hay uno escalando Y aquí os presento a la quinta y última laguna no se ve mucho, ¿vale? Esta es la cuarta y esta es la quinta. No os hacéis una idea de la inmensidad que tiene esta laguna de aquí. Es gigantesca. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a llegar. Porque es mejor dar la vuelta y llegar de día, por si acaso. Y bueno, lo estáis viendo ahí. Ahí arriba hay nieve. Estamos justo al lado de la nieve. Ay. Hace mucho ya que no veía nieve. Que agotamiento, por dios mira cómo que sombra hace el sol Qué bonito Qué bonito ah, me encanta el reflejo de las montañas en el agua es increíble así que nada, espero que os haya gustado la excursión que nos hemos marcado Preciosos los lugares por los que hemos pasado y hasta donde hemos llegado, a las cinco lagunas y bueno, la verdad es que ni siquiera me voy a parar a tomar algo porque quiero bajar esto, porque es un tramo un poquito peligroso y me lo quiero quitar de en medio. Eh, y nada, para finalizar vamos a hacer el grito primal o el grito de, de lo hemos conseguido y vamos allá. Y sí, que sí, tiene muy buena acústica le doy like porque tiene muy buena acústica, así que nada, ¿os ha gustado el sitio y bueno, hago yo estas rutas para que no tengáis que hacerlas vosotros porque son muy difíciles. Solo me queda un minuto en la cámara y no os lo he dicho, ahora mismo son la una y media, así que nada, es más o menos lo que pensábamos que íbamos a tardar, cuatro horas, cuatro horas y media, ¿está bien? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¿De dónde han salido tantas cabras? Mira todas las cabras que hay. ¡Todas cabras! Pero es que fijaos, fijaos: cabras, cabras, cabras, cabras, cabras, cabras, cabras. cabras. ¿Cuántas cabritas? Estas no son cabras salvajes, la verdad, las otras sí eran cabras salvajes.